Pregunta de doña Sara Merced y La palabra a su señoría. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, llevamos ya casi dos meses en esta situación. Queremos saber cuál es el coste económico y social que está suponiendo el despliegue extraordinario de la Policía Nacional en Cataluña. Y, por favor, no me responda que no sabe a qué me refiero y es obvio que nos referimos al despliegue policial desde el 12 de septiembre de 2017 hasta fecha de hoy. Muchas gracias, senadora Vilá. Señor ministro. Gracias, presidente. Señoría, no le puedo decir que no sabía a qué se refería. Se refería sin duda alguna al despliegue extraordinario. La fecha la acaba usted de poner hoy. Pero, señoría, permítame que le diga que el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986 determinó que los asuntos, como este que nos ocupa, eh, con arreglo a la ley de secretos oficiales, tiene carácter de asuntos reservados. Y, por tanto, estos planes de seguridad, tanto de las instituciones como de los organismos públicos, están clasificados como reservados. Pero es más, señoría, de tal forma que la difusión de la información relativa a la estructura, a la organización, a los medios y a las técnicas que se reflejan en los planes de seguridad, además de vulnerar la normativa reguladora de todas estas materias que están clasificadas, puede también afectar a la eficacia de los mismos y, por tanto, puede poner en riesgo las instituciones y las personas que son objeto de protección. Por eso, señorías, lamento que al día de hoy no le pueda todavía facilitar ni deba los datos por los que me hace la pregunta. Muchas gracias, señor ministro, Senadora Gracias, presidente. Mire, es como una broma pesada que nos diga que esta cifra está bajo secreto por razones de seguridad. Le estamos preguntando por el coste, no por los detalles del operativo. Saber cuánto le cuesta a los contribuyentes es obvio que no pone en riesgo la seguridad de nadie. En todo caso, si pone algo en riesgo, puede ser su cargo, pero no la seguridad de los agentes. Ministro, desde aquí. Le anunciamos que llevaremos esta cuestión al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, del que, por cierto, sentimos muchísimo el fallecimiento reciente de su presidenta, a quien vamos a agradecer siempre su labor. Una labor que no tendría que ser necesaria si el Gobierno no se empeñara en escondernos información tan básica. Dado que no podemos analizar las cifras económicas, tendremos que analizar el coste social. En primer lugar, los policías que se encuentran en Cataluña paralizados no ejercen sus tareas en su puesto habitual de trabajo. Ello supone menos recursos humanos para combatir el crimen en otras ciudades del Estado. En segundo lugar, ustedes están creando una situación ficticia de riesgo de violencia con enorme coste social para Cataluña y para España, cuando la única violencia que ha existido en Cataluña es la que causó la misma Policía Nacional de forma desproporcionada el 1 de octubre, cuando la única violencia que han ejercido los grupos de ultraderecha en Valencia y Zaragoza, pero también en Cataluña, son los que les acompañan en las manifestaciones que ustedes, a las que van ustedes y la Brigada del 155, violencia que ustedes nunca condenan. Si bien las declaraciones de independencia vacías no ayudan para nada a que las empresas o la agencia del medicamento se queden, la presencia de 10.000 policías como si, como si Cataluña fuera un estado de sitio tampoco. Y mucho menos que hoy se estén echando la culpa los unos a los otros como si fueran niños. Ustedes van a pasar a la historia por ser una organización corrupta y por ser incapaces de dar soluciones políticas. Y en concreto usted va a pasar a la historia pues ser el máximo responsable de la mayor carga policial y la más sangrienta en toda la democracia de España. Muchas gracias, senadora Avila. Señor ministro. Gracias, presidente. En primer lugar, le quiero aclarar un tema. Que yo continúe o en el cargo depende del presidente del Gobierno, no de las observaciones que usted pueda hacer sobre el coste o no del de despliegue que, que vaya a costar ese dispositivo extraordinario que hemos tenido que hacer allí para defender los derechos de todos los catalanes y la libertad de todos y cada uno de ellos. Mire, veo que está usted, señoría… Muy preocupada por el coste económico y por el coste social del despliegue extraordinario de los cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña. Pero lo que no le veo absolutamente nada preocupada es por las causas que han dado lugar a que se tenga que producir ese despliegue. El coste económico, le digo que va a ser alto, no le quepa la menor duda, pero el coste social también. Porque aunque sepa usted que tanto los policías nacionales como guardias civiles son grandes profesionales, capacitados y preparados, no cabe la menor duda que a nadie le gusta estar desplazado de su familia, a nadie le gusta tampoco estar alojado en los sitios donde puedan estarlo, pero sobre todo... En ocasiones tampoco le gusta ser insultados y acosados por quienes no respetan ni la labor que ellos hacen, ni el Estado de Derecho, ni la libertad, ni la propia democracia. Le garantizo, señoría, que no voy a tener ningún problema. Cuando pueda, que le voy a facilitar. Absolutamente todos los gastos y, además, se lo haré de manera desglosada. Pero lo que sí le puedo decir es que serán unas cantidades que tengan que pagar todos los españoles con cargo a las, a las arcas públicas y también a la economía catalana, porque todo se ha debido a las actuaciones, al margen de la ley, del Gobierno de la Generalitat. El coste que nos va a suponer a todos, señorías, el referéndum inconstitucional, la declaración unilateral de independencia, también inconstitucional, más todos los actos y hechos que ellos han conllevado. Y le puedo decir una cosa, señorías. Ustedes se han instalado en la antigüedad, en la ambigüedad. Se han instalado en la ambigüedad, señoría, porque mientras han dicho algunos que ustedes no creen en la independencia, sin embargo no han hecho nada más que hacerle guiño a todos los independentistas. Y ustedes son también colaboradores necesarios Voy a en el caos. Señor ministro. Termino, señoría, señor presidente, termino. A ustedes solo les preocupa los gastos extras de que han producido los ataques contra la democracia y el Estado de Derecho que vamos a tener que pagar todos. Y sin embargo. Desde luego me causa sorpresa que no le importe ni la huida de las empresas de Cataluña, ni tampoco le vaya a importar el incremento del paro Termine, ni el descenso del turismo. Termino, presidente. Pero le digo una cosa. ¿Sabe usted, descenso, descenso, el voto que van a tener ustedes en las próximas elecciones porque los ciudadanos han visto que ustedes se han quitado ya la careta? Muchas gracias, señor ministro. Pregunta, a don Javier Castellana.